En 1858, creyeron que un cometa destruiría el mundo. Se trataba del cometa de Carlos V, que el monarca vio en 1556 y consideró un mal augurio, justificando su retiro. El cometa coincidió con terremotos en Estambul y Shanxi, y en Europa se apresuraron en anunciar el día del juicio final. En el siglo XIX, John Russell Jain razonó que fue el mismo de 1264, cuando murió el Papa Urbano IV, por lo que regresaría a mediados de siglo. La gente temía que impactase contra la Tierra y la destruyese pero, en 1858, se vio en todo el mundo el bello cometa Donati. Entonces se observó que no trajo destrucción, sino admiración por la belleza celeste, uniendo al mundo bajo una misma estrella que fue vista en ambos hemisferios.